Yo que creo es que creo que me faltan ideas, Dani. Creo que me faltan ideas. Y hoy hablaba con Mar. Y justamente los dos coincidíamos en el mismo punto. Y es que... podríamos vivir 150 años que no nos faltarían ideas. ¿Y por qué pasa esto? Porque el principal problema no son las ideas. El principal problema es esto de aquí. Porque lo que es loco de pensar es pararte en tu casa y decir, vale, quiero ir de Madrid a Valencia y después de, Madre, de, de, de, de Madrid voy a ir a, a Sevilla y en Sevilla voy a tomar un vuelo que me lleve hasta Galicia. Me apetece comerme allí una buena, eh, no sé, una buen pulpo a la gallega. Pero no tener el vehículo para hacerlo. Entonces, siempre estás limitado limitada. Lo primero es encontrar el vehículo. ¿Cómo lo vas a hacer? Porque una vez que tienes el vehículo, una vez que tienes el coche, y dices, ah, vale, venga, pues voy a ir de Madrid a Valencia, pero como tengo el coche, mira, en la el A3 me voy a desviar y voy a coger, nada, voy a quedar en este pueblecito una noche y después voy a seguir hacia adelante hacia y, y antes de llegar a, a Valencia me voy a parar en, en Cuenca y voy a ver allí las casas colgantes. ¿Por qué? Porque tengo coche. Porque tengo el vehículo que me va a permitir... Conseguir eso. Y una vez que tienes coche, te aseguro que puedes vivir 200 años que no te recorres España. Y lo mismo con esto. Una vez que aprendas una habilidad, no dejas de ver oportunidades en todos los lugares. Hace dos días yo estaba en, en la India, centro comercial, entro a, a, un, a una cafetería, hablo con el chico, soy un amante de los cafés. Me encanta el café late, lo siento, me encanta el café late. Y pido un café. Entonces lo hicieron tan bien que dije, wow, quiero clases con la persona que te haya enseñado a hacer eso. Y da la casualidad de que justamente tenía un centro de entrenamiento abajo. Di una clase con él, carísima, para ser la India. Pero yo en ese momento dije, madre mía, si este tío hubiese tenido un producto online. Madre mía. Por eso digo que el problema está aquí, en lo que tú tienes dentro. Porque lo que es loco de verdad es pensar que vas a crear un negocio online haciendo lo mismo que vienes haciendo. Si sigues haciendo lo mismo que vienes haciendo, vas a conseguir las mismas cosas que vienes consiguiendo. Es así, matemáticas sencillas. Si quieres resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas.